Cuenta Alfonso Guerra, ese político sevillano que tanto protagonismo tuvo en España durante 40 años, que cuando el Partido Socialista llegó al gobierno en el año 1982, en una reunión previa al primer Consejo de Ministros, discutió con Felipe González sobre las prioridades del gobierno. Y fue Felipe González quien dijo que no existían prioridades en las reformas a emprender y que deberían hacerse todas al mismo tiempo. Creo que estamos en una parecida situación, ya que el país necesitaría emprender muchas reformas al mismo tiempo para alcanzar la nueva modernidad que están haciendo y que ya se está vislumbrando en muchos países europeos. Además, en nuestro país existen déficits y atrasos finisaculares que tampoco se han corregido en los últimos 40 años. Son un conjunto de asuntos que van desde la propia estructura económica una desigualdad social de las más altas de Europa, un desempleo estructural, un atraso en la educación y un desarrollo económico productivo muy débil. Algunos asuntos tienen un contenido político indudable. La reforma de la Constitución, el federalismo, la inexistente separación de poderes, un sistema electoral no representativo, una administración clientelar y partidista... Y en definitiva, un régimen político que se parece más a una oligarquía que a una democracia real. Y frente a estos retos del siglo XXI, que en buena medida se plantearon hace ocho años en el 15M, es el propio sistema político que está bloqueando las reformas. Incluso el rey está muy desfigurado como monarca parlamentario, actuando más bien como un jefe de Estado por encima de la soberanía nacional. Parece que la posibilidad de un gobierno estable solo existe si se adoptan políticas desde el statu quo, es decir, desde el inmovilismo, y quizá por ello se está regresando al vocabulario político del siglo XIX. Ahora, tanto los partidos del bipartidismo como los nuevos apelan a la moderación. Tomemos el ejemplo del laicismo, y como ya en la campaña electoral, la mayoría de los partidos políticos abandonaron cualquier reivindicación al respecto. La mayoría de los partidos de la izquierda, ni tampoco ciudadanos, se plantearon en verdad abordar el laicismo del sistema educativo o denunciar los vergonzosos acuerdos con la Santa Sede. Al contrario, ya se da por hecho que los privilegios del catolicismo no se van a tocar en el próximo periodo, Máxime con una derecha retrógrada que sigue empeñada en identificar la nación política con el catolicismo. Todos los partidos hablan ya de moderación y de la necesidad de concordia. Esa palabra, la concordia, es típica en el lenguaje político del conservadurismo y se introdujo en Europa, tras el periodo jacobino y tras el terror revolucionario, decidiendo dar ese nombre a la plaza central en París, donde había estado expuesta la famosa guillotina. En definitiva, se trataba de apelar no a una nueva base para la convivencia, sino a una reconstrucción del orden antiguo, de la restauración. Y por eso los conservadores y reaccionarios en toda Europa pusieron el nombre de la Concordia a miles de plazas y calles por toda Europa. Y exactamente lo mismo pasa con la palabra moderado. De hecho, en España la revista La Concordia fue el órgano ideológico del partido moderado, el partido más típico del conservadurismo isabelino. Se nos presenta un lenguaje conservador decimonónico como un lenguaje moderno. La moderación, en realidad, es sinónimo de conservadurismo y, sin embargo, es la palabra de moda en el Partido Socialista. Todos los varones socialistas se reclaman de la moderación hasta la portavoz de los socialistas en el Congreso, que declaró que era más roja que el color de su cazadora, ha apelado en varias ocasiones a la moderación. Pero no necesitamos ningún monumento a la moderación, sino más bien al progreso. No sabemos cómo se podrá recuperar este impulso reformista del 15M y quién lo podrá encarnar, pero desde luego no va a ser exclusivamente desde el mercadeo de la política, ya que hemos comprobado sus límites, y cómo incluso los partidos pretendidamente regeneracionistas se degradan apelando a la transversalidad y a otras fruslerías pretendidamente audaces. Se requeriría tejer una urdimbre desde abajo, social, que exija reformas de un sistema político que ya no cabe en sus costuras. Modestamente, Europa laica exige la necesidad de una reforma para establecer el Estado laico en España. De momento parece que nos han dado el tocomocho. El país que ha votado tímidamente hacia el progreso gira hacia la moderación. Incluso si se formara un gobierno de cooperación, sería un gobierno, en palabras del socialista José Luis Ábalos, progresista moderado, es decir, conservador. Existen fortísimas presiones, como estamos viendo en la última semana, para la formación de un gobierno en torno al PSOE que sea moderado y abandone cualquier velidad reformista y progresista, por ello el desasosiego que existe para que se pacte con Podemos y los nacionalistas. La recién electa alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, ha declarado que no irá a la tradición católica de la bendición de las aguas en la parroquia de San Pedro el día 29 de junio atendiendo al carácter laico del ayuntamiento este hecho de desvincular al ayuntamiento del simbolismo católico ha puesto en pie de guerra a los moderados de la ciudad es decir desde el partido popular a Vox pasando por ciudadanos que poco menos tachan de fanática a la alcaldesa y la acusan de gobernar con líneas rojas el párroco la sigue animando a acudir ya que las aguas no han hecho mal a ningún alcalde ha declarado con esa picardía típica del clericalismo popular esta cordura de la alcaldesa invocando el laicismo de las instituciones públicas anuncia en Gijón una política municipal en favor de las mayorías sociales es decir una política progresista sin adjetivos Afortunadamente, muchos alcaldes y concejales recién elegidos tienen ese espíritu progresista que va unido al laicismo, como el alcalde de Valencia, que se ha comprometido a continuar impulsando políticas progresistas vinculadas a las aspiraciones republicanas. Estos ejemplos son elementos imprescindibles para urdir ese tejido que, desde abajo, exija reformas políticas y sociales progresistas, en uno de los países donde, según la OCDE, más ha incrementado la desigualdad social.